Bueno, Julio, un partido que lo estuvieron cerca en un momento y después se le escapó. Sí, sí, sí, la verdad que sí, lo tuvimos cerca un par de minutos nomás porque ellos llegaron al empate rápido. Yo decía que quizás en situaciones fuimos un poquito mejor. El primer tiempo se me siguen ganando. El segundo tiempo ellos equilibraron la situación, nosotros por ahí dejamos paso para que ellos lleguen. Fue una lástima, para mi entender, estamos dos puntos en el camino. Eh, pero bueno, nada, ahora hay que seguir. Eh. Ahora tenemos un partido importante el fin de semana que viene, ahora el sábado nomás, que es contra el que viene de atrás nuestro, así que es un partido complicado, pero a su vez normalmente porque de ganar quedaríamos, estiraríamos un poquito en el No pueden cortar la racha en el empate. Sí, sí, son momentos, son momentos que no podemos cortar la racha, pero no se pierde. Eh, sumando así quizás dejamos que se nos ríen más de abajo. Eh, creo que esta fecha de nomás nos fue desfavorable, sumaron casi, casi todos, pero bueno seguimos punteros, sabemos que va a ser duro hasta el final, que vamos a ganar a falta de cinco fechas, vamos a estar primero y va a tener el torneo así. va a ser duro hasta la última fecha, me juro yo, eh, pero bueno, él nos tiene arriba a nosotros, a buena, así que lo bueno, vamos a defender el, hasta, hasta la última fecha. ¿Y ¿Estos rivales se han empezado a cómo jugar las goles? Sí, se ve, se ve que por ahí nos, nos cortan rápido los circuitos, salen, transiciones rápidas, entonces sé, por ahí, ahora implementamos un poquito más de la... De la el tema del dominio del balón, del control de juego, y bueno, ya la mano, creo que ahí tuvimos buen... control de balón varón, así fue no el que eh, de... no de todo bueno, pero bueno, sí, lo que vale es obviamente que no, agarran la mano y tratan de con la virtud de esa la regalado Hoy por momento se vio, pudieron asociarse y jugar mucho con el piso. Sí, sí, estuvo bueno, yo lo vi eso atrás. El primer tiempo la fue muy bueno. Sabía que estábamos encontrando circuitos de juego, eso era buenísimo. Tuvimos nuestra llegada, por ahí nos falta a lo último, esa puntada final, pero bueno, jugando así seguramente vamos a encontrarla y seguro que vamos a vamos a ganar más puntos lo que. Más detrás del plato y vos deseas que de quedan dos sí, puntos en el camino, ¿qué te llevas de positivo ¿no? en el partido del El juego, de, el juego, el control de, ¿no? de pelota que tuvimos, las unidades que, que fuimos creando, ¿lo lo eso es positivo. De... Claro, la verdad que los últimos partidos no lo veníamos bien no, no, no, y no lo hicimos. Fue más empuje que otra cosa y eso es bueno, eso es lo que se rescata en ese partido. A ver, Julio, déjame un segundito.